A raíz de la sugerencia de la actual vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, para salir de impasse dentro del PLD sobre la escogencia de su candidato presidencial de que sea una tercera salida la opción, lo que da paso a la posibilidad de sus aspiraciones presidenciales sobre si están de acuerdo con la propuesta de la ex primera dama. Pues ninguno. Ah, okay. Bueno, para mí son todos iguales, eso es lo que yo opino. ¿Y Margarita entonces? PRD y todo son iguales, yo no soy político, yo soy cajero. Es lo mismo esto, primo. ¿Es lo mismo? Esto es lo ¿Por mismo, qué? porque esa es una fantasía que nos están haciendo nosotros para ellos mismos quedarse. No, no, no no estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que las mujeres también ocupan un lugar en el gobierno, pero todavía, todavía ella no tiene experiencia. Ella siempre ha sido una segundona en ese partido, pero experiencia de, a nivel de Estado no la tiene, para gobernar este país de 10 millones de habitantes. Se le debe dar de una oportunidad, algo diferente en el país, puesto que, claro, el que está presente, no lo ha hecho mal, pero la mujer, por pues ser es mujer, estamos en un país, lamentablemente lo voy a decir, somos machistas. Yo no lo soy, pero son. Para mí que no. ¿Por qué? Porque son del PLD y es lo mismo, el, el, el, siendo el candidato del PLD es lo mismo. ¿Qué dice? Bueno, para mí que siga Danilo, pero... Le, me da igual, porque ni me da Margarita, ni me da Leonel, ni me da Danilo. Es mi propio sudor. Si yo no trabajo, no como. Bueno, yo opino que ella puede ser una buena candidata, opción para la presidencia, porque el cambio tiene que venir el cambio obligatoriamente, para ver si esta situación económicamente que está viviendo Santo Domingo, República Dominicana, se arregle. Yo diría que, que dejemos al presidente, porque ella que está echando el camino para adelante y que está... Es el que está desarrollando el país. ¿Y Margarita entonces? Cero. ¿Todavía no está preparada? No. ¿Por okay. No tiene cinco centímetros de este país. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.